Bienvenidos a este canal. Hola a todos. Mi nombre es Ariel. Yo soy maestro en Reiki. Quiero que sepas que siendo maestro en Reiki, siendo un practicante de Reiki, este canal también te va a servir. Conmigo van a poder compartir un momento especial. La idea de este momento especial es encontrarse con uno mismo. Si estabas buscando esto, este es el canal para vos. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita. Así nuevos videos podrás enterarte cuando están disponibles. Seguramente irán surgiendo muchas preguntas, como ¿es esto una religión? ¿Me van a borrar la mente? No se preocupen, no hay política, no hay religión. ¿Sabes lo que hay? El encuentro con vos mismo, poder encontrarse poder apagar un poco las voces externas que nos perjudican y empezar a poder manejar la energía, y no la de la luz eléctrica, la energía que está dentro tuyo. Esa energía que está dentro tuyo es la que te va a permitir sentirte pleno, ¿Cómo se hace? Es algo que yo me he preguntado. Es algo que al principio yo he dudado. Es algo que al principio yo no he querido saber nada. Pensaba que podía ser algo religioso, un nuevo dogma, algo nuevo que aprender. Pensé que también podía llegar a ser una idea, algo que me cambiara el pensamiento, que fuera otra persona después de esto. No. Este es un video de presentación. Simplemente... Quiero en este video poder brindarte la posibilidad de que tengas esa conexión con la energía. Donde vamos a buscar nuestra paz interior. Vamos a... Conocer la energía de un modo diferente, nuestra propia energía y la energía del universo. La energía vital que nos da esa fuerza para hacer las cosas, para avanzar, para vivir bien el presente y no vivir en un futuro improbable. La importancia de nuestro ser, cómo vamos a cuidar nuestro ser. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, algo muy sencillo. Se permitan... Volver a ver este video tranquilos, en su habitación, en el lugar que más les guste de su casa, en el jardín, en la conexión con la naturaleza. Sentir la energía que los rodea, la energía que está dentro de ustedes. ¿Cómo se logra esto en un mundo de caos? A nuestra cabeza van a llegar siempre todo tipo de información. Lo que nos está por pasar, las cosas que hay que hacer, las cosas que nos piden que hagamos. Continuamente tiene cosas que resolver. Aquietar la mente es de a poco hacer un ejercicio donde ubiquemos un espacio, donde en ese espacio yo me sienta protegido, donde recupero mi energía, donde no siento el caos que me rodea. ¿Cómo logro eso? Los pasos de la concentración. El primer paso es la respiración. Yo debo concentrarme, ser consciente de esa respiración, de ese aire que voy a respirar y ese aire se va a transformar en energía para mi cuerpo. Esto es algo biológico, no es nada sobrenatural. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Cuando empezamos a tomar conciencia de las cosas que la naturaleza nos da para sentirnos mejor, vamos a empezar a sentirnos también mejor con nosotros mismos. Hay que plantar los pies en la tierra. Hay que tener conexión con la tierra porque cuando volamos demasiado mentalmente vivimos en un futuro que no existe y esa preocupación no nos aquieta la mente. Nos mantiene en un futuro sin vivir el presente. Vamos a tratar de tener herramientas para cuando nos sucedan estas cosas. Cuando tomamos aire, nuestros pulmones, si estamos muy ansiosos, se llenan poco. ¿Qué tenemos que hacer? Inspirar. Cerrando los ojos para que no nos distraiga el entorno. Yo cierro los ojos. Y siento cómo el aire ingresa por mi nariz. Lo retengo. Y lo voy soltando muy despacio. ¿Sienten esa sensación de alivio? Esa sensación de alivio es una sensación única. Nos baja la tensión, nos ubica en un presente, y al mismo tiempo van a empezar a pasarle cosas. Cuando ya estén práctico con la respiración, las ideas van a empezar a volver. Pero no tenemos que pelear contra esas ideas, porque nuestro propio cerebro no podemos pelear contra el mismo. La única forma de calmarlo es decirle, está bien, está ahí. Imagínense que la idea fuera como un objeto que viene acá, ¿sí? viene acá, y yo estoy relajado y se acerca hacia mí sé que está, lo tengo en cuenta y lo dejo pasar lo dejo que se quede archivado para que en algún momento yo pueda tratarlo cuando llegue el momento, porque ahora yo me estoy relajando eso es importante cuando cerramos los ojos y tratamos de meditar tratamos de relajarnos, tratamos de bajar cerramos los ojos, las manos pueden ir en posición de oración, tipo Buda sí. pero lo vamos a hacer tres veces tomamos aire Lo retenemos. Uno, dos, tres. Vamos de vuelta. Tomamos aire profundo. Sentimos como los pulmones se van ampliando, que pareciera que el aire llegara hasta el abdomen. ¿Sí? Y lo retengo. Uno, dos, tres. Ustedes no lo cuenten, ¿Sí? Pero quiero que sientan como que son conscientes de que están reteniendo esa energía y sueltan. Esto puede marearlos un poco, así que no lo repitan muy seguido hasta acostumbrarse y no lo hagan muy rápido. Por eso tomamos aire a la medida que estamos preparados, retenemos y soltamos. Les doy un tip más para el día de hoy. Vamos a a sentir cuando soltamos que también soltamos nuestras preocupaciones al soltar el aire, como que esas preocupaciones se van. Vamos a concentrarnos nosotros. En un lugar cómodo puedo estar sentado en una silla, puedo estar en el sillón de mi casa. Tranquilos, lo importante es que ustedes puedan disfrutar del momento. Tomamos aire. Nuevamente. Nuevamente tomamos aire y retenemos. Y al soltarlo, liberamos todo lo que nos preocupa. ¿Bien? Esto ha sido el inicio. Les doy un tip para la siguiente y no es para ponerlos ansiosos, es para que deseemos juntos compartir el, la segunda experiencia, la energía. Van a poder sentir la energía, su propia energía entre sus manos. Nos vemos en el próximo video. No te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita para que cuando suba un video nuevo estés advertido que tenés un momento para dedicártelo para vos. Que tengan paz. Nos vemos.